Buenos días a todos y todas. Eh, agradeceros a los que estáis presencialmente y a los que estáis online la presencia en esta rueda de prensa. Bueno, eh, os advierto que nos ha surgido otro tema, entonces vamos a hacer la primera rueda de prensa y luego os contamos otro, otra cosita que, que ha surgido hoy y que de paso pues la hacemos como primicia. Bueno, nuestra presencia aquí hoy es porque, como ya sabéis, eh, hemos... Eh, reclamado y hemos denunciado al Gobierno municipal en cuanto a todo lo que tiene que ver la pérdida de empleo público en la ciudad de Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza, bien sea por la no cobertura de bajas, por la no sustitución de profesionales y por eh, los recortes en materia de personal. Ya sabéis que eh, se ha presentado el proyecto de presupuestos y estamos hablando de una dotación de menos de 6 millones, lo que se supone que, traducido para el año 2022, supone unos 120 empleos municipales menos, que se añaden a los 157 que se produjeron el año anterior. Más allá de eso, que ya sabéis que es algo que viene en el proyecto de presupuestos y que seguramente se aprobará, nuestra denuncia es que actualmente se han cerrado servicios públicos de acceso a la ciudadanía y que nos parecen básicos, como son bibliotecas...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 plantearnos que, efectivamente, esto es una mala utilización de los recursos públicos, no garantiza la apertura de servicios básicos y pedimos al Gobierno municipal que haga una valoración del impacto COVID en la plantilla municipal. Sabemos que otras Administraciones, como la autonómica, tanto en servicios como sanitarios como educativos, ha hecho ese plan de implantación y de ver cómo poder paliar este impacto. Y esto, a fecha de hoy, en el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha llevado adelante. Por lo tanto, es una manera de poder paliar posibles cierres. Solicitamos, lógicamente, al Gobierno municipal que eh, defienda el empleo público, pero, sobre todo, le solicitamos que nos haga ese plan de impacto de bajas que se está produciendo por COVID para podernos adelantar y que estos cierres no repercutan en la buena atención en servicios públicos, porque la pandemia no puede cogernos ahora mismo en una situación de sorpresa, porque deberíamos ya tener un plan B para solucionar estas contingencias. Vuelvo a decir que… Efectivamente, nosotros defendemos la defensa de eh, los servicios públicos y de la suficiente dotación de personal, pero, además, aquí se añade que, a diferencia de otras Administraciones, el Gobierno municipal no ha hecho una valoración del impacto de la pandemia, de las bajas por COVID, y, por lo tanto, esto aún se incrementa. Y creemos que esto ya no es una cuestión de sorpresa.